Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a otro viernes lleno de emoción y lleno de muchas sorpresas en cuanto a todo lo que vamos a aprender de otras personas que desarrollan AVEN desde el punto de vista este, en ventas, en estrategias, en todo lo relacionado con lo que usted quiere aprender. Hoy día vamos a tener un super invitado. Eh, él es de Puerto Rico, así que yo espero que disfruten esta participación tanto o más que yo. Así que unos segundos en lo que él se puede este, incorporar. Hola a todos. Hola Ana, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Encantada de tenerlo acá Raúl, bienvenido. Ya tenemos a muchas chicas esperando que usted llegue, así que estamos pero súper emocionadas. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Aquí en Puerto Rico lluvien, muy lluvioso, pero estamos muy contentos de, de poder participar. Ana, de verdad que muy agradecido por la invitación, para mí es un privilegio estar contigo, sobre todo agradecerte por lo que haces, no solamente por las representantes, eh, nuestras representantes latinas en Estados Unidos, sino por las de puerto rico que las inspiras y las motivas de verdad que muy agradecido por eso la agradecida soy yo la que tiene el honor soy yo raúl créame que para mí me emociona verlos trabajar a ustedes porque es de la manera en que nosotros lo hemos hecho también y lo estamos haciendo así que pues qué le parece si comenzamos y con, y con, con su testimonio con su historia lo que usted nos quiera compartir. Bueno, pues vamos a compartirle. Pues yo nací... No, mentira, vamos a comenzar. <risa> <risa> eh, yo llevo 12 años trabajando con la compañía, con Avon. Eh, eh, dentro de los 12 años, en el 2016, eh, se me dio la oportunidad de participar o entrar al grupo de ventas. Mi preparación de sobre 20 años y trabajo o experiencia fue a través en el área de finanzas y contabilidad. Eh, soy contador público en el 2016. Me dieron la oportunidad de moverme a ventas y de verdad que ha sido un privilegio para mí, porque como te había contado anteriormente, cuando uno está en finanzas, uno conoce lo que es Avon en términos de números, conoce cuántas representantes tiene, eh, cuántas pone en orden, cuántas líderes tienes, todos, todos, todos los indicadores del negocio, pero nunca conoces lo que realmente es Avon y lo que representa. El moverme a ventas para mí fue un privilegio porque empecé a conocer historias reales de personas reales. Cómo Avon aportó a la vida de una persona que quedó, pues tuvo un divorcio difícil y a través de Avon consiguió cómo sostener a su familia, cómo echar hacia adelante a su hija, que terminara una preparación. También Avon, eh, con sus aportaciones a la sociedad americana en contra del cáncer, cómo ha podido ayudar a gente enferma eh, en las de víctimas de violencia doméstica que hemos visto, esas muchachitas que empiezan y tienen su autoestima súper baja y cuando tú puedes verlas luego levantarse eh, y, y, y desarrollar una energía y esa autoestima y esa proyección, eso solamente lo hace Ivonne. Y yo te tengo que añadir que estoy súper agradecido porque la gerente general nos ha dado la oportunidad a todos los asociados, Lisa Maldonado, de que nos aseguremos de conocer esas historias, de conocerlas a ustedes. Realmente para mí eso es un honor y, y, y me enseñó realmente lo que es Ivonne. Wow, hay, hay muchos testimonios, historias reales, este, Raúl, de, de mujeres que, que, que se han aferrado a, a Ivonne a la venta, ¿verdad? Para poder sacar adelante a sus familias. Cuando yo lo entrevistaba a usted antes de, de, de venir al aire, me, me emocionó la pasión con la que usted habla, ¿verdad? Uh -huh. eh, usted dijo que nos iba a compartir eh, la historia de una persona, de cómo lo logró hacer, y realmente me encanta, porque eso es lo que hace que otras personas crean en el propósito de esta compañía. Uh -huh. No, y, y realmente le digo, eh, nosotros eh, hemos visto a estas señoras que... Por ejemplo, como le dije, después del, del, del huracán que tuvimos, de huracán María, como perdiendo su hogar, esa persona seguía con el afán de seguir trabajando y cumpliendo con Avon porque ella entendía que ella le debía a Avon y no sabemos nosotros, los asociados a veces, que, que ustedes, nosotros le debemos a ustedes, que nosotros tenemos trabajo gracias a, a, a su esfuerzo, a lo que ustedes hacen, Ustedes son ese motor, eso que no, nos da vida a nosotros. Eh, en Avon Puerto Rico y en Avon, eh, eh, me imagino, no, estoy seguro, en Avon Estados Unidos, nosotros queremos ser eh, esta, esta alternativa real que les ayuda a estas representantes, a estas personas que quieren ayudarse económicamente, pues nosotros queremos ser eso y, y trabajamos y ofrecemos oportunidades para eso. Pero también si quieres tener tiempo disponible también, Vemos cómo aquella persona que quiere quedarse en casa, apoyar a su familia, ayudar a su hijo, ayudar a su esposo porque se enfermó, porque también hemos tenido esas situaciones. Personas que el esposo de momento estuvo trabajando, tuvo un accidente en el trabajo y no pudo continuar trabajando y esta persona encontró en Avon esa otra oportunidad. Estaba mencionando también las personas que tienen eh, autoestima, que no saben realmente el potencial que tienen hasta que no entran a este negocio personas como, como tú Ana, como Ivet como muchas líderes que conocemos Iraida en Puerto Rico estoy hablando, eh, Nancy, Marta que la he visto también son, son personas que motivan y, y le dicen no, tú puedes y esas personas cuando se, se, se realizan y ven que tienen ese potencial y el tú verlas luego hablando al frente parándose Y teniendo todos esos recursos, tú te sientes orgulloso de lo que estás haciendo. No solo eso. Aquí sí hay personas que realmente, digo yo en Puerto Rico, tienen, están solas, se sienten solas. Pues mira, Ivonne también es una gran familia, es una gran oportunidad para compartir porque además de, de hacer negocio, enseñamos y desarrollamos a personas que a través, como, personas como tú, personas como, digo yo, Ivette, este, y otras nos ayudan a que esas personas crezcan y tengan ese potencial y lo vean y lo realicen. De verdad que eso para mí es, es, es una satisfacción gigantesca. Fíjese de que eh, como uno pasa bien ocupado, pasa demasiado distraído, tanto con el trabajo, los entrenamientos y todo, este, muy rara vez nos detenemos a ver el trabajo de nuestro vecino. Eh, yo desde que me eh, entablé esta conexión y esta relación con ustedes y veo como ustedes trabajan este en el campo de trabajo, ver a ver a, a todas sus chicas eh, trabajando, haciendo cera y, y haciendo este eh, todo tipo de eventos yo me veo reflejada en todas ellas porque mm -hmm. yo hice lo mismo y hago lo mismo eh, yo estoy enamorada de cómo ustedes trabajan y es, y es bueno es bueno hacer esta relación Raúl porque a nivel nacional muchas han dejado de hacer lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y, y, y ha perdido el, el, el sentido a este negocio, a la estrategia, el contacto que usted les enseña a, su, a sus líderes, que la, la enseñanza que usted les comparte, es lo que uh -huh. es la consistencia que ellas van teniendo. Me encanta el trabajo de ustedes. Eso es lo que acabas de mencionar, Ana, es muy importante. El contacto con nuestros representantes, el contacto directo, todas ustedes que son líderes, que desarrollan personas. Mire, es importante, la era digital es importante y, y lo menciono, yo estoy súper contento con esta unión que tenemos ahora con el eje y, y con lo que nos habló nuestro nuevo CEO, eh, Paul G., que nos habló de tecnología, pero nos habló del compromiso que hay con, con lo que es la venta directa y las representantes, que eso lo tiene muy claro y las inversiones que se van a hacer, de verdad que estoy súper contento en la expectativa de esta campaña 24. Pero siempre es importante la tecnología, las herramientas son importantes, pero para, para esa conexión. Porque a veces lo que hacemos es que escribimos textos, escribimos correo electrónico, pero eso es tan impersonal a veces. Y esta compañía, esto que tú haces, esto que, que a veces una llamadita telefónica recordarle, mira, me acuerdo de tu cumpleaños, cómo estás, qué bien que estés bien, a veces estabas enfermo, dar esa llamadita es la diferencia de esta compañía a otras. Yo pienso que eso hay que mantenerlo, no importa la tecnología que podamos adquirir, ese contacto es sumamente importante. Así es. Y Raúl, ¿cómo usted ve que van asimilando las representantes este el cambio a la era digital? ¿Ve que eh, todo esto tradicional el face to face caminar y hablar cómo se van este acomodando las representantes pues eh, eh, la tecnología en nosotros ha llegado va llegando yo yo pienso que es importante tenemos la, la aplicación Even now y muchas de ellas lo han aceptado eh, de verdad que ha sido para nosotros algo súper novedoso y ellas están participando tenemos un camino por recorrer porque hay algunas que ya están acostumbradas al uso del papel y al teléfono pero hemos ido poco a poco motivándolas a que se muevan. ¿Por qué? Porque aquí no, no estamos viendo cuánto es el, el beneficio a nivel de compañía, sino el beneficio que tú como representante puedes obtener a utilizar estas herramientas electrónicas o digitales. Ahorras papel, ahorras gasolina, ahorras varias cosas que, que puedes utilizar en ese tiempo para contactar a tus representantes, a tus compañeros, a tus clientes y darle ese cariñito especial que nosotros sabemos darle. Así que claro. yo pienso que la tecnología es muy buena, pienso que es importante que la podamos utilizar, los catálogos virtuales los utilizamos y es importante para que nuestros representantes continúen moviéndose a esa era para ahorrarse ellas dinero, pero tiempo para utilizarlo en esto que tú estás haciendo, desarrollar a más representantes. Exacto. Yo estoy descubriendo que Puerto Rico, al igual que alrededor del país, tiene mucho talento. Este y Ivette Torres, por ejemplo, no hay que soltarla, a Raúl, porque hay que presionarla al máximo a que haga videos. Eh, también hay otra chica, eh, se llama eh, Mar, no sé cómo es el primer nombre, se me olvida. Eh, pero estas dos chicas yo las he visto tan fuertes en social media. Y esa es la que necesitamos impulsar para que ella influencie al resto de las representantes a que hagan lo mismo. Me encanta cómo lo están llevando, la combinación de ustedes, eh, ¿verdad?, con ellas, eh, en el desarrollo personal de ellas. Está muy bueno el trabajo que están haciendo. Gracias, gracias, Ana. Yo creo que es importante, mira, sí, tenemos a Sulimar, tenemos a Milagros Zulimar. Crisóstomo, tenemos a Iraida Avilés, tenemos a Iber Torres. Eh, tenemos a muchas líderes, Cristina Ramos, tenemos a muchas sí. líderes que han empezado y, ha, y han trabajado, Ada, eh, ADA Dinghi, eh, tenemos Caraballo Dinghi, perdón, tenemos a, a Gabriel Unpierre, tenemos varias, Ketzi Acevedo, tenemos varias que están trabajando. Se me han olvidado unas cuantas, pero es que son muchas que sí están trabajando y yo creo que eso nos alegra cada vez que vemos a más y más unido, uniéndose y trabajando Exacto. con las redes sociales. Es importante porque, como tú dices, estamos integrando y estamos dejando ver lo que hacemos y que todos tienen la oportunidad de hacer. Exacto. Uh -huh. Hay demasiado talento escondido, Raúl, y hay que sacarlo a la luz, ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto, totalmente <risas> cierto. Este, yo te tengo que decir que en Puerto Rico estamos también súper ilusionados porque este 18, 19 y 20 de septiembre tenemos nuestro Red Fest, tenemos a una invitada especial Ana va a estar con nosotros. Ana, va a estar acá en Puerto Rico, así que bienvenida. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Vamos a tener también a Yvonne. Eh, también vamos a tener a Aracelis de, de, del grupo del equipo de Estados Unidos. Así que estamos súper contentos, súper emocionados. Esta, esta familia se sigue uniendo cada vez más. Gracias por lo que hacen. De verdad que cada vez que vemos esta unión y esta, este compartir, compartir ideas, compartir estrategias, compartir eh, herramientas, nos ayuda a todos nosotros a seguir creciendo. Eh, el, el día 20 tenemos el rally, vamos a ver todos los productos que tiene el G, eh, productos nuevos, estamos desesperados por sentirlo. ahí los vamos a estar exhibiendo. En Puerto Rico, pues tenemos una sorpresa porque tenemos otros productos que van a empezar solamente en Puerto Rico, que son el café, vamos a tener café, vamos a tener productos JTC así que productos para, para aliviar los dolores, artritis eso vamos a probar aquí y si, y si funcionan bien pues también los compartimos allá en Estados Unidos, claro que sí <risa> Claro que sí, a mí me va a dar muchísimo gusto porque este, ustedes pues al igual que yo hemos oído cómo, eh, cómo se expresa ivón Cabrera con esa energía que hace que se despierta el que, hasta que el que está más despierto todavía lo eleva un poquito más el, el, el optimismo de Araceli, eh, la forma tan positiva de hablar, este, yo pues me conformo con aportar la experiencia la poca experiencia que tengo, pero muy humildemente y muy agradecida también. Pero también no podemos olvidar que también está por ahí Alicia, que forma parte. Oh, sí, claro que sí. todo esto también. Usted sabe que ahí está. Que, que los llame, llámame a Raúl, llámame a Iber, que participen, ¿verdad? Alicia, te queremos mucho, te queremos mucho. Y en otra ocasión, no sé si ahora, pero para que vengas también, está muy cordialmente invitada, de verdad que sí. Claro que sí, esa va a ser una super fiesta, una super celebración, este Raúl, pero cuénteme un poquito acerca de cómo su familia, este, en, en el área personal, cómo ellos, este, asimilan la participación y la entrega suya a esta super compañía, Raúl. Pues mire, yo les tengo que decir que ellos están tan o más orgullosos que yo pertenecer a, a Ivonne. Sobre todo, yo tengo dos niñas. Una es, tiene 14 años, la otra tiene 9 años. Y ellas, todo lo que es eh, maquillaje, todo lo que son productos, les encanta. Así que tengo un varón de 20 años, pero todos están comprometidos y viendo lo que hacemos. Porque esta compañía, como te mencioné, a mí me sorprendió mucho, mucho, el moverme a ventas y ver lo que significa realmente, cómo ayudamos a, a otras personas a seguir creciendo, cómo ayudamos a esta persona que está sola, que se siente sola y seguir hacia adelante. Mis hijas están súper contentas, participan también y cuando hay que ayudar y repartir flyers también, que vamos a la calle a veces a prospectar, eh, sobre todo la más pequeña ha ido conmigo y hemos ido a prospectar juntos, hemos de, eh, repartido eh, promoción, eh, puesto en los carros, ella se, se lo disfruta tanto como yo. La primera vez que fuimos juntos, recuerdo la más pequeña, me dijo, papá, pero ¿por qué te dicen que no? No te quieren ni hablar, ni te quieren mirar. Y yo aprendí esto de alguien de Estados Unidos. No significa nueva oportunidad. Ella lo que me está dando es otra oportunidad para, para conseguir a otra persona que realmente esté interesada en esto. El que te digan que no, no significa... Eh, algo malo, sino que te están dando otra oportunidad para conseguir a alguien que realmente quiera echar hacia adelante y eso, eso, eso va a ocurrir. Así que bien contentos ellos también como parte de, de esta compañía. Y mi esposa ni se diga, pues allá, ella es loca con, con la compañía, le gustan todos los productos y obviamente pues todo lo que tenga que ver con ellos, a, a ella le encanta. Me imagino que es la primera en probar los nuevos lipsticks, ¿verdad? Para sí. dar opinión. Correcto, me los dan a mí a veces yo tomo algunas muestras y obviamente no, no me van a quedar tan bonitos y se los paso a ella. <risa> y, y este Raúl, eh, yo me muero por saber alguna estrategia de venta que usted tenga para compartir porque hacemos lo mismo pero de una de, de... De un punto de vista diferente de cada quien, usted sabe, la estrategia es la misma, pero los resultados dependen, ¿verdad?, cómo los, los, los ejecutemos. Este, ¿Qué nos podría usted aconsejar para, a, a nivel nacional, todas las representantes vuelvan al campo y aprovechen el social media? Mire, el, lo primero que estábamos hablando es el contacto. Conocer el producto, probarlo, utilizarlo. Si usted cree en el producto, usted ve el producto, usted se convierte, y lo he oído anteriormente, se convierte en el producto que usted está ofreciendo. Y obviamente como líder tú tienes que creer en lo que tú haces, pero también cuando tú estás vendiendo un producto, no estás vendiendo solamente el producto, sino la experiencia que tú vives en el producto. ¿Cómo te queda el lipstick? Fantástico, crees en el lipstick, qué lindo te queda el lipstick. Yo uso crema, a lo mejor yo es que pues no, no necesariamente la he utilizado muy bien, pero pues sí las utilizo y creo en ellas y pues a, a lo mejor yo tenía más pelo en un momento dado, pero... Y, y unas manchitas, pues uso, uso los productos y veo que ha habido a, algún tipo de mejora y puedo hablar de ello. E, eso para mí es primordial, el conocer el producto y poder ofrecerlo y contactarlo, es compartir tu experiencia con las personas que te están viendo. Porque no es lo mismo que tú hables de algo que no conoces y cómo lo vas a vender si no lo conoces y te hagan preguntas y no lo conoces a conocer el producto y decir, mira, esto te deja de esta manera. Por ejemplo, la vitamina C, el peeling de la vitamina C que se pone caliente en la cara. Si yo no me lo hubiese puesto, no lo hubiese probado, no hubiese sabido cómo se siente, cómo se ve uno. Uno se, se, se ve amarillo un ratito, pero después te echas el agüita, sientes un calentón, te sorprende la cara, pero después queda esa cara y ese cutis bien bonito y se siente bien, bien fresco y bien brillante. Ese tipo de cosas para mí es importante, sobre todo el probar el producto, conocerlo y poderlo eh, presentar. Bueno, tenemos eh, caballeros que venden Avon, ¿verdad? Eh, muchos se limitan porque piensan a que, cómo van a ofrecer un labial, pero no se trata solo de un labial. Usted acaba de mencionar que nos podemos inclinar o se pueden inclinar por el cuidado de la piel, pueden inclinarse por las fragancias de caballero o el cuidado completo del cuerpo, ¿verdad? Esa sería uh -huh. otra estrategia para aprovechar... Eh, totalmente totalmente ahora mismo voy a mostrarte aquí hoy, okay. hoy vieron yo no sé si este, este este reloj lo vi una persona y me dice wow y ese reloj y yo le dije, Avon, de verdad es Avon? y entonces pues es, es utilizar también lo que tú lo que tú ofreces pues obviamente hay ropa pues no me puedo poner pero las pijamas que, que usamos en diciembre pues me las puse se saca una foto lo, los relojes la fragancia el alfa que, que es el que más me gusta a mí, pues ese es el que utilizo y lo puedo promover. Ese tipo de cosas uno lo puede hacer. El Skin Vincible, yo me pasaba hablando del Skin Vincible, que era el que yo más utilizaba. Ahora estoy utilizando el ácido hialurónico, estoy utilizando, probando, no diga, pero probando la, los nuevos que está trayendo LG, me dieron algo para probar, así que tan pronto salga y vea los resultados, y estoy viendo los resultados, pues también lo compro. Ese tipo de cosas es importante. Muestras. Como usted acaba de, como acabo de mencionar, darle una prueba, darle una muestra para que la gente vea qué bien se siente, qué bien huele, cómo, cómo te queda la piel. Eso, eso es importante, invertir en muestra, invertir en tu negocio, al final se revierte en ganancias para ti. Exacto. ¿Y qué resultado están teniendo, Raúl? Yo veo que tienen reclutamiento masivo. Este, a mí me encanta competir y cuando yo los veo, yo digo, oh my God, yo quiero estar ahí, ¿verdad? Porque eso, esa es la adrenalina, ¿verdad? Estar afuera, hablar, hacer este, inscripciones en el momento, ¿verdad? O el follow-up después. Este, ¿Cómo les está yendo? ¿Qué reacción tienen las chicas ahorita? Pues yo te tengo que decir, yo llego todos los días, desde campaña 18, ya estamos en la 19, pero desde campaña 18 te tengo que decir que yo llego a la oficina y parece que, que me hicieron algo en la, en la boca porque estoy riéndome todos los días. De verdad que campaña 18 ha sido todo un éxito para nosotros. Ha sido algo pues esperado, pero mejor de lo que habíamos esperado. Esperábamos que, era, que fuera bueno, pero ha sido mejor de lo que habíamos esperado. Campaña 19 empezó muy bien también. Tenemos como estamos mencionando, tenemos reclutamiento en todo momento, todos están reclutando. ¿Qué estamos aprovechando? Normalmente el verano sabemos que es un poquito más suave, tuvimos reclutamiento también, pero estamos aprovechando el regreso a clase, la distracción que ya se fue. Nosotros en una campaña tuvimos tres gobernadores, no sé si saben, pero Puerto Rico tuvo tres gobernadores en, en, en dos semanas prácticamente. Tuvo a, a, a Ricky, estuvo a Pierluisi y ahora tenemos a Wanda. Así que ha sido algo eh, sumamente rápido, ágil, digo yo, pero a la misma vez la gente estaba un poco distraída en estas cosas y el, el, el hacer estos reclutamientos ahora nos ha dado el beneficio de que todo el mundo está pendiente, viendo qué oportunidades hay y, y entrando y siendo parte, diciéndole sí a Ivonne, que es parte de la promoción. Sin embargo, este, hablando de la naturaleza también, este, muy preocupados por ustedes allá, este, ¿cómo, ¿cómo están reaccionando las representantes? ¿Las mantiene estresadas? ¿Están preocupadas? ¿O están más esforzadas, Raúl? este, Usted sabe, esto es una forma de ingreso, ¿verdad? Un trabajo independiente. Pero, este, ¿cómo usted ve que están reaccionando ante esto de la naturaleza que uno nunca se espera? Pues, sí, todo el mundo de acuerdo a lo que vivimos la experiencia que vivimos con maría todo el mundo se prepara mucho más eh, pues siempre hay como digo yo un poquito de, de, de, de pánico porque lo que vivimos no fue fácil y, y actualmente pues lo que está viviendo bahamas de verdad que es sumamente triste y, y, y acá se está hablando para ver de qué manera podemos aportar y ayudarles también a nuestros hermanos de las bahamas pero eh, sí, yo pienso que, que estamos tomando las precauciones para no tener o no sufrir eh, lo que se sufrió, verdad, con María. Pero sí hay, hay claro que sí, preocupación en, en cuando nos anuncian algún tipo de, de, de sistema natural. de estos de, de sistemas de huracán o tormenta, pues todo el mundo sale corriendo va a, a, a ubicarse paneles, todo todo lo que si se fijan los supermercados en Puerto en Puerto Rico pasa, pero acabo de ver que en Florida es igual vacían el agua de los supermercados, lo, los alimentos enlatados, porque pues la, lo que se vive de verdad que es un poquito difícil, pero uh -huh. gracias a Dios estamos aquí con bien y vamos a seguir hacia adelante si Dios quiere. Sin embargo, el ánimo de ustedes es contagioso Raúl, este a mí me encanta verlos trabajar, como vuelvo y le repito, este yo las veo a las chicas bastante animadas. Y, y yo sé que lo que se están pro, proponiendo, eh, la meta que tengan, pues yo sé que la van a lograr. Eh, que no olviden su enfoque, ¿verdad? Porque eso es primordial en este uh -huh. negocio, no olvidar del por qué. Y cuéntenos, este, Raúl, algo que usted quiera recomendarle a esa representante que, ha, que se ha desanimado por cualquier motivo. Usted sabe que esto es así, ¿verdad? El estado de ánimo, no se puede controlar. Pero, ¿qué le recomienda usted a esa representante? que todo le afecta, pero que al mismo tiempo no busca el sobrepasar o el sobrellevar la situación. Yo estaba leyendo el otro día hay algo que se llama, el libro se llama Piense y hágase rico, se llama de Napoleón Gil, no sé si han podido, tenido la oportunidad de leer, pero en el libro dice que para tú lograr algo tienes que tener un deseo ardiente, eso es lo que habla, y, y aquí, aquí no la compañía, lo que está pasando alrededor, no es el responsable de lo que tú quieras lograr y, y me explico raúl méndez todos los días se levanta con ganas de, de bajar de peso y tiene ese deseo pero no es tan ardiente porque no toma las precauciones o las medidas para bajar de peso porque quiero bajar de peso hago como mejor hago ejercicio ese tipo de cosas y eso es parte está en mí igual que cuando quise tomar la reválida de CPA o de Contador Público, pues ahí dejé de hacer varias cosas, dejé de salir con mis amigos, ellos me invitaban, pero yo dije, no, no, no, no, no, yo quiero pasar la reválida y tuve que esforzarme y tuve que tomar acción. Yo, no importa lo que pasaba afuera, porque afuera era mejor, era compartir con los amigos, compartir afuera, pero si yo quería lograr mi licencia, yo tenía que esforzarme para trabajar en eso. Eso mismo le recomiendo a la representante nadie, nadie, ni lo que está pasando al lado, ni lo que está pasando en la compañía y, y yo pienso que ahora los cambios han sido muy, muy, muy favorables, pero nadie nadie va a estar en ti es, es, es tu responsabilidad como ser humano, como individuo a donde tú quieres llegar, y si tú quieres llegar a ser líder bronce, líder oro, lo que, lo que tú desees tú tienes que proponértelo y trabajar para ello, no es como, como yo estaba leyendo también tú, si quieres llegar a la cima Tienes que sufrir la escalada, o sea, tienes que pasar trabajo. No es, no es un regalo, no es que Ivon sea difícil, pero tampoco es un regalo. Tienes que, que, que esforzarte y de acuerdo al nivel que tú quieras llegar, te tienes que esforzar un poco más. Así que yo pienso que esa es la manera en, cu en la cual cada uno de los que está desanimado se, se autoanime y diga, espérate, yo puedo lograrlo. Nadie, nadie te puede quitar lo que tú no quieres. Tu, tu tranquilidad tu, tu felicidad eso está dentro de ti así que yo yo pienso que la representante que quiera o el representante que quiera llegar a otro nivel es trabajarlo individualmente a pesar de todo lo que pasa alrededor yo quiero rebajar y todavía no lo he logrado pero es porque parece que no tengo tantos deseos <risa> piense y hágase rico se llama el libro sí piense y hágase rico de napoleón Gil. Ok, bueno, vamos a pensar muchísimo, ¿verdad? Porque esa es la finalidad, ¿verdad? Eh, hacerse rico en amistades, eh, hacerse rico con su negocio, ¿verdad? Ser exitoso con su negocio. Este, Pero también, eh, sin olvidar, Raúl, usted ha dicho algo muy, muy importante y eh, depende de cada persona el buscar el éxito, ¿verdad? La, realmente le hacía esa pregunta porque hay muchas representantes que... Se titula primero, segundo, tercer nivel y luego cuando ya ve que se va poniendo difícil el cuarto nivel, entonces se detiene, va para atrás y, y uno trata como líder de buscar un, un, algo para animarla, para despertarla, ¿verdad? Pero usted lo acaba de confirmar una vez más, que ya es algo personal, ya no es no, no, de nosotros, ¿verdad? Me encanta la reflexión que usted nos ha regalado. Uh -huh. Gracias, Ana. Gracias. Y de verdad que los invito como... como... Tú acabas de decir, los invito a todos a que reflexionen. Y vean ¿a dónde quieren llegar? ¿Qué cosas quieren lograr? Esto, esto, como te digo, cada uno de nosotros sabe a dónde quiere llegar. A lo mejor tu, tu, tu, tu meta es lograr ser líder eh, bronce. En Puerto Rico le dicen líder de unidad a lo mejor. Eh, son diferentes los niveles, se llaman a lo mejor, pero es, es a dónde tú quieres llegar. Una vez tú lo logres, si ves que se te hizo difícil, complicado... Pues mira, busca ayuda. Estamos aquí para eso, para ayudarte y darte orientación cómo lo puedes hacer más fácil. Sin embargo, volvemos, eres tú quien tienes que decirnos cómo te podemos ayudar. En Avon estamos para eso. Ana, igual nosotros tenemos canal abierto completo con, con todas las la representantes. Cada vez que hay una situación, cada vez que hay una sugerencia, nosotros queremos eh, escucharlas y queremos implementarla. Eh, no es perfecto, Trabajamos siempre para seguir mejorando, sin embargo, saben ellas y, y están conscientes de que tenemos el canal abierto. A veces recibimos mensajes por Messenger, mensajes por WhatsApp, mensajes por el teléfono, correo electrónico, pero todos los estamos leyendo, todos los estamos contestando y muchas ideas de las que se están implementando ha sido gracias a las ideas que ustedes, las representantes, nos traen. Así que para eso estamos, para tratar de que tengamos éxito. Si ustedes logran y ustedes tienen éxito, nosotros vamos a ser exitosos también. Yo creo que Alicia está viendo este, esta, eh, este programa de hoy día, espero que que... que... Qué interesante sería, yo no sé qué piensan ustedes, chicas, de tener a Francisco y tener a Raúl juntitos en un panel. Esto sería tremenda presentación. Me encantaría porque son, eh, para mí, de mi punto de vista, yo soy fan de Francisco y también, ahora también de usted, por la pasión que le ponen a este negocio, ¿verdad? No es lo que se dice, sino cómo se dice, Raúl, para motivar a otras representantes, ¿verdad? Yo creo que es un momento de despertarlas, de, de darles una esperanza de que esto sí se puede llegar ¿verdad? a realizar. Me encanta la energía que le pones, realmente sí. Gracias, gracias, Ana. Y nada, eh, cuando tú quieras. Francisco, mi amigo, también muy, eh, lo conozco y he tenido la oportunidad de hablar con él. De verdad que es una gran persona y sería para mí un honor también compartir con él. De verdad que sí. Mire, en Eibon han habido muchas personas, hay muchas personas, este, pero yo he sido fan de Alonso que recién se, re, se nos retiró lastimosamente, ¿verdad? Pero es esa energía, Raúl, que uno, uno percibe, ¿verdad? De la persona, de, de, porque eso es lo que uno quiere, despertar a nuestras representantes, no animarlas, porque realmente nos, nos anima el, el bono que vamos a ganar, ¿verdad? El premio que nos esperan. Claro. Pero sí este, la reflexión, ¿verdad? El, el enseñar un proceso, porque esto es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Correcto. Tanto para las emociones como para lograr todo lo que uno se proponga. Bueno, yo estoy encantada, Raúl. Este, no sé si usted para terminar quiera este, mencionar algo más, pero yo le quisiera sugerir y pedir de que eh, pues nos, con Puerto Rico nos comience a compartir todo lo que hacen para que todos los estados de aquí del país se den cuenta cómo trabajan, ¿verdad? Cómo realizan el negocio, porque muchos al menos yo ignoraba que ustedes trabajan como yo trabajo este, y yo lo he aprendido y lo he visto pues por las fotos que ustedes ponen, por los, por los videos que están compartiendo, pero sería bueno que ustedes comiencen también a relacionarse más con nosotros acá porque somos un solo país, ¿verdad? Así y, mismo. Así y es el mismo negocio, así que yo les hago la invitación que participemos más en esto del social media para que aprendamos unos de otros cuenta con eso Ana. vamos a estar compartiendo más de lo que estamos haciendo eh, como te dije hay algunas pequeñas diferencias pero sí, al final el propósito y el resultado es el mismo el propósito es seguir ayudando a personas y seguir creciendo y haciéndonos ricos en amistades haciéndonos ricos en ganando dinero pero tener la flexibilidad de tiempo y conocer a más gente cuenta con eso de parte mía lo que te puedo decir es que los invito a que sigamos esperando y, y con ese ánimo para ver todo lo nuevo que nos trae LG. Yo entiendo que va a ser un de verdad que para mí es un futuro brillante, una nueva era donde vamos a ver esta compañía resurgir como es, en un momento dado estuvo en su época de oro. Pues la vamos a ver más adelante. Yo estoy seguro que esta unión de estas dos marcas, estas dos compañías, estas dos marcas icónicas a través de, de tanto tiempo LG y Avon vamos a lograr tener mucho éxito y te invito a que disfrutes también con nosotros. Vamos a poner algunos lives del radio. Para que el 18, 19 y 20 de septiembre estén pendientes a las cápsulas que vamos a estar dando, de lo que vamos a estar haciendo en Puerto Rico. Y de verdad, nuevamente, Ana, agradecido, agradecido por tu tiempo. Te deseo un feliz viernes, feliz fin de semana y que tengas mucho éxito. ¿De verdad? Claro que sí, Raúl. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Este A todas también a nivel nacional por haberse conectado. Y bueno, los brazos están abiertos para todos los que quieran participar en esta eh, súper entrevista porque aquí llegan solo las superestrellas. Así que todos son sí. bienvenidos y con mucho cariño se les comparte. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a ti. Gracias por todo. bye. Bye. bye.